Hola chicos, soy Eduardo Mojado. Sí, ya me bañé, ya llego a gracias por preguntar. El video completo se encuentra en mi canal de YouTube. Lo pueden ir a checar. Por aquí apareció la imagen de cómo pueden ir a ver mi canal de YouTube. Y nada más, era eso. Los veo, los dejo con el video. Adiós. Y el día de hoy quiero experimentar con ustedes algo que tengo ganas de hacer, que es cómo sonaría la voz de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super, la de Goku, pero con una voz así un poquito más grave, más gruesa, como realmente me hubiera gustado a mí escucharlo, porque bueno, viejo, el Goku japonés suena así. <tose> oh, oh no, no, que más con los aguas increíbles, no lo dudo, que me tardé demasiado en acostumbrarme al Goku ahí hablando así de... <tose> Vamos a ver qué tal suena el kukun japonés, pero con voz de macho de testosterona increíble. ¡Ya me da! ¿No? de ピーク<笑> <たかがサイヤ人だった。笑> 知り家族よかろう。<笑><笑> <おめえ。笑> 私の体のとって、シドボテンまで殺したと怒ったぞ、ほら本気の本当に怒ったぞ、ほらもう、許せ!